Los allanamientos fueron realizados en varias localidades de este municipio de San Francisco de Macorís en busca de motocicletas. Así lo refirió el fiscal titular Reyes Victorio. Pero esto obedece a una inquietud de la población. ¿Por qué? Porque han acontecido muchos robos, algunos de ellos con violencia, y se están practicando en motores. Y por eso nosotros andamos dando respuesta a esa inquietud de la sociedad. Muchas personas han perdido la vida porque los delincuentes, aparte del motor, han atentado contra su vida. Entonces, por eso que tuve este tipo de trabajo que sirve como advertencia para que los dueños de talleres, cuando alguien vaya a reparar un motor o a venderle un motor, le exijan la documentación, del mismo porque en esa falta de prevención se anida el delito. Sí, estamos realizando unos operativos en los repuestos de motocicletas donde eh, tenemos denuncia que esos tipos de repuestos compran motocicletas y chasis alterados para luego eh, venderla como pieza. Ocupamos varias motocicletas con la numeración de chasis alterada y motocicletas también eh, que están donde le falta eh, la, la, la parte de, del, del, del guía de la motocicleta para ser depurada, a ver si figuran registradas en recuperación de vehículos. Para NTN, su noticiero regional. Joan Paulino. Pauli